En el día de hoy estaremos haciendo pizza para toda la familia. Acá los ingredientes para la masa: un kilo de harina, un sobre de levadura, una cucharada de sal, un chorro de aceite y agua tibia. Para la receta de salsa: un litro de pulpa de tomate, una de cebolla, una de morrón, tres dientes de ajo, orégano, una pizca de sal y una cucharada de azúcar. Esto es opcional, si quieren usar mu el... Nos vemos.